vino a la odisea de una 2, 3, 4, 5 veces haciendo la pieza hasta que la sexta me salió, pero ¿qué fue lo que me salió? ¿Qué fue lo que me salió? Hice esta pieza si sí, en pantalla estará saliendo o ya habrá salido cuando le diseñé todo eso entonces acaba de terminar otra pieza, estoy imprimiendo la las negras de ese no me cabía. La diseñé con el tamaño de que estas pilas son 18. Si 18 50, significa que es 18 de ancho. 10. No, si 18 de ancho, el 5... No me recuerdo, a ver, me acuerdo el 5. No me recuerdo. Ahora sí me recuerdo. Lo confundí. 18 de ancho, es decir, de del, la circunferencia, son 18, el diámetro. Y 65 del largo yo, yo, como esto mide Como anteriormente, mide 75 De ancho y del largo Aquí son 17 Entonces Medí la pila Es decir, no medí la pila, si no cogí la medida Que me dan, porque es el tamaño de la pila Y lo que me pasó fue los, Lo que me pasó fue que La pila tiene 0.3 milímetros de más Estaré apareciendo por ahí en, cuando estuve modificándolo en el programa. Entonces también tuve problemas con otras cosas. Me en eso. así con, con este boldecito de aquí. De la pieza. que era que quede un poco un poco mejor. No me quedó. Primer intento. Segundo intento. Me quedó. Aquí entraba ajustada. También la celda bailaba mucho. Y cuando lo ponía aquí. Me quedaba mucho espacio encima de más. Entonces en el tercer intento. Uh, dicen que a la tercera era vencida. Imprimir la pieza bien. Así, aquí entra la. la entra. Si queda con un poco de juego. Mejor todavía. Porque le, le hice un hoyito aquí para sacarle el cable. Entonces, cuando lo solde, meto el cable. Si lo jalo el cable y la voy entrando y jalo el cable. También le voy a dar una pequeña vuelta para que quede un poco de cable adentro. Y, y si se mueve, no se daña. Entonces, le, también le hice la altura. Y así es como quedaría que esto, que de aquí entro. es decir cuando hice la altura aquí abajo me quedaba ya al ras la, la, la celda junto con el módulo pero decidí hacer la misma altura para cuando lo pegue es decir, también hay una diferencia entre esto que hice primero, que es este, es más grande y así quedaría con todo su tapa aquí atrás esta está revés así para poder inclinar en la mesa y que se vea bien o poner en la pared cuando está haciendo otra modificación dar un hoyito aquí para ponerle en un clavo no quiero pegarlo a la pared Ah, aparte toda la parte de adelante es plana y la curvatura está atrás porque aquí va el módulo entonces, como tengo dudito y todo eso, quiero ponerlo a, a pilas por ahora. Lo voy a poner aquí en módulo. A ver, aquí que le voy a poner. No recuerdo ya. Aquí va a estar el, el, el módulo de recepción y transmisión de wi -Fi. Bueno, es plástico todo, así que sí, lo pondré aquí. Que toca? va a matar largo y tú más corto. No se puede tener todo en la vida. Si lo pondré en el medio, estaría bien. Pero me diría el problema de que quiero ponerlo en la pared. Entonces ahí. Entonces tiene que ponerlo en un lado. Poner los cables. Que vengan. O sea, los cables de la celda. Que vengan aquí. Y eso será todo. Entonces ahora unta las, Yo soldando todo. También tengo que ver dónde lo soldo. Aquí adentro. Tengo aquí 5 voltios Y neutro Pero voy a ver si puedo soldar esto Es decir, el conector soldarlo Y en un lugar donde está el conector, soldar los cables Y por la salida del conector Por aquí se ha, se ha cargado cable Y conectarlo con esto En esta ocasión No estaré usando este que creo que es 12 Sino Vendo 24 AWG si el tipo de cable Creo que este ¿24 o 22? No creo que 22. Este es 24, que es más fino que este. Surgió un problema. Esto tiene la y incrustada hacia el otro lado. Lo voy a cortar directamente. En este caso, así. Con la pinza, lo cortaré. e intentaré sacar los trocitos hacia el otro lado. Y vuelvo ahora. Lo he cortado. Y... Ven, hacia el otro lado salen. Entonces no sé si van a hacer cortocircuito o algo así. Voy a revisar con el voltímetro. Si hace el cortocircuito. Y si no hace. Voy a hacer los dos cables. Cierro todo. Porque además que salen los dos cables para afuera. Y el todo lo otro. Ok, limpié los terminales como no tenía a mano. Sí, Está en una caja pero la impresora está encima de ella. Eh, Malla para so para quitar el suelo precedente. Intenté usar esto. Un poco de alambre. Pero no pude, así que... Me recordé que el chupón te va fuera de la caja y lo usé. O trató el estaño con vacío. Como quieran decirle. Ahora, el cable. Este cable es de... Para... Iluminación, eh, sí. A los, la luz es y los... Las luces que son... Con microcontroladores. Se usa este cable de tres. Yo usaré... No tiene negro, así que... ¿Qué color uso? Verde y azul y el blanco lo dejo. más el blanco, porque así puedo esconderlo en la calcaza. Y, ro y roda todo el cantazo. No sé cuál usar. En esta tal la usaré cualquiera, uno cualquiera. Nos vemos. Ya se terminaron de las piezas negras, también terminé de limpiar las piezas. Ahora voy a aquí, y con esta puntita, pasarle aquí para poder soldar encima. y decir, sí, tapar un poco la placa. Vuelvo ahora. ya la soldé todas de dos lados ahora vamos a poner esto aquí es que trapa el trapa de abajo porque tiene esto porque por aquí es que hace las mediciones para no taparlo y esto aquí todo lo va a pegar con esta cinta si no lo va a pegar permanente porque como dije quiero hacer la modificación en un futuro entonces con esto lo voy a poner, voy a soldar la celda y a, así, a, a poner todo ya en su envase, pongo el módulo aquí, lo soldo y con eso terminamos y lo enseño terminado. Ya tengo todos los cables conectados decir, en cada celda. Todos están un poco más algo para poder doblarlo y ponerlo un poco más bonito. se me voy a encargar ahora. El modulo aquí. También con un poco de... De intento doblecar, es decir, No está nada pegado. Entonces lo puedo sacar. Ahora lo voy a pegar en su sitio. Voy a toda la zona. Lo pego. Pego el módulo. Y vuelvo cuando suelte todo este regalo de cable y lo organice lo pongo bonito. Para enseñar a la última toma. Y acabamos. Si Estoy terminando, solamente me falta conectar el positivo. Pero, me doy cuenta de que lo dejé muy corto porque el positivo está aquí. Así que cuando lo corté, lo corté a medida. Debo tener eso en cuenta para la siguiente vez. Cuando lo estoy cortando, este, dejarlo por lo menos hasta aquí afuera. Y este, hasta aquí. Como está haciendo los otros dos. Ahora tengo esto aquí para que no se salgan Aunque ya tienen La cinta y en las esquinas Que me, me vino mejor Dejarla un poquito hueca Para, de, para eso así Como quería para. Ahora termino de conectar sí, De soldar un pedacito de cable Con un poco de termocontraíble Soldalo Y, y lo muestro Aún bueno, así ha quedado Ahí prende una luz, pero ya se apagó. Como pueden ver, oh. okay, ya está cambiado. No se ve la temperatura de este. 64, 65. Está bien. La abre la fecha. Humedad, este tiene más humedad. Bueno, ya está bajando. Ok, ya puedo retirar esto. Solamente fue para que no se esté moviendo nada. Gracias por el vídeo. Todo voy a cuando así el otro va a quedar así, como dice solamente un poquito más prolijo. El manejo de cable y todo eso. El manejo de cable, ahí. Ahí no, casi no se ve la pantalla así Se ve mejor en este Me gusta más cómo se ve en aquel pero... Entonces el Negro lo haré así Con este cable Así con el cable que me sobra Estoy usando el blanco y el negro Pero con el que me sobra que es el verde Haré el negro Que queda muy bien el contraste Así que eso es todo por hoy Eso es por este video, gracias y nos vemos